San José, ese hombre justo, escogido por Dios para ser esposo de la Santísima Virgen María, y hacer las veces de Padre de Jesús en la tierra. El presente audiolibro es una transcripción fiel de lo referido sobre San José, por el Padre Juan Croacet de la Compañía de Jesús, en su obra, Año cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, tomo tercero. Reza así. San José, esposo de la Santísima Virgen y en cierto sentido propio y verdadero padre del salvador del mundo nació en la judea hacia los 40 o 50 años antes del nacimiento de cristo no se sabe con certeza el lugar de su nacimiento pero es probable que fue nazaret población pequeña de la galilea inferior donde tenía el santo su morada era de la tribu de judá y de la casa real de david que reinó hasta la cautividad de babilonia y aunque estaba del todo oscurecido el esplendor de esta regia casa se conservaba su nobleza en los descendientes de ella, todos de sangre real, más sin rentas y sin empleos que la hiciesen brillar en el mundo. Nobleza, en fin, deslucida, que estaba como sepultada en la pobreza y en el estado humilde de los que la poseían. Los dos evangelistas que escribieron la genealogía de San José, ambos prueban concluyentemente su descendencia del real tronco de David, aunque por diferentes ramos, tan necesaria era esta circunstancia para que en la persona del Salvador se reconociese, indubitablemente, al verdadero Mesías prometido. San Mateo prueba su descendencia de David por Salomón y por los demás reyes de Judá. San Lucas la deriva por Natán, hijo de David. Aquel le hace hijo de Jacob, este de Eli. Y la opinión más antigua y la más común entre los santos padres es la de Julio africano, autor que vivió hacia el fin del segundo siglo. Este asegura haber sabido por tradición, oída de boca de los mismos parientes del Salvador. Que Jacob y Eli fueron hermanos uterinos, y que habiendo muerto Eli sin tener hijos, Jacob, según lo prescribía la ley, se casó con la viuda de su hermano para suscitar en ella su sucesión, y que de este matrimonio nació San José. Predicando el famoso teólogo francés Gerson, el día de la natividad de Nuestra Señora, a presencia de los padres del concilio de Constancia, dijo que se podía creer piadosamente que San José había sido santificado en el vientre de su madre. Habiéndole destinado la divina providencia para ser esposo de María, tutor y padre nutricio del Salvador, quiso que fuese de sangre real, pero pobre. Porque habiendo de nacer el Señor en la humildad de un establo, y pasar toda la vida con necesidad y pobreza, ¿cómo había de escoger por padre a un hombre rico, que viviese con esplendidez y con abundancia? Descubriéronse pocas o ninguna señas de niñez en sus primeros años porque prevenido desde la cuna con dulces bendiciones del cielo más que ningún otro santo, crecía en prudencia más que adelantaba en edad. Como el Señor le había hecho únicamente para sí, reinó perpetuamente el solo en su casto corazón. Nunca padeció quiebra ni alteración su pureza, siendo la principal ocupación de su juventud así la exacta observancia de la ley, como el ejercicio de todas las religiosas virtudes. Era de profesión carpintero, pero, aunque en el oficio fuese deslucido y humilde, jamás hubo en el mundo hombre ni más noble ni más brillante a los ojos de Dios. Dice San Epifanio, ninguno se acercó ni con mucho al mérito y a la eminente santidad de este gran patriarca. Dios proporciona sus gracias a los empleos, en sentir de Santo Tomás, y los dones sobrenaturales corresponden siempre a la excelencia y a la santidad del Estado a que nos destina. Pues habiendo escogido el Señor a San José para ser en la tierra, digámoslo así, el archivo de sus mayores secretos, agente y secretario del Altísimo en el misterio de la encarnación, esposo de María y protector de su virginidad, tutor y nutricio del mismo Jesucristo, y en este sentido Padre suyo, comprended, dice San Bernardo, cuánto sería el resplandor de sus virtudes, cuánta la multitud de sus dones sobrenaturales con que el cielo le enriquecería, y cuán sublime su elevación y excelencia. Había llegado San José a aquel supremo grado de perfección que declara el Evangelio en una sola palabra, llamándole varón justo, esto es, un hombre que posee todas las virtudes en grado eminente, cuando queriendo el verbo tomar carne en las entrañas de una virgen, escogió a María por madre, y a José por esposo suyo. Como la Santísima Virgen se había consagrado a Dios en el templo casi desde la misma cuna, tocaba aún más a los sacerdotes que a sus padres buscarla un esposo que fuese digno de tal esposa escogieron a José que, además de ser de la misma casa de María, estaba conceptuado por el hombre más modesto, por el más prudente, por el más religioso de su tiempo. Es constante que San José, prevenido de una gracia especial, casi desconocida en aquellos tiempos, había resuelto guardar perpetua virginidad, y es probable que no habiendo ley alguna que obligase a casarse las mujeres solteras, nunca hubiera consentido la Santísima Virgen en el matrimonio con San José si con luz superior no se la hubiera manifestado su eminente santidad, y el deseo que tenía de conservarse perpetuamente virgen como ella. Y aún por eso no encuentra dificultad San Agustín en comparar la virginidad de San José con la de María. Y el Cardenal San Pedro de Miano está tan persuadido a que San José fue siempre virgen, que quiere se cuente esta verdad en el número de aquellas de que no es lícito dudar. Y a la verdad, reflexiona Santo Tomás. Si el Salvador no quiso encomendar a su madre a un discípulo que no fuese virgen, ¿cómo es verosímil que permitiese se desposase con ella un hombre que no lo fuese? Los que creyeron que San José había sido dos veces casado, y que de su primera mujer había tenido a Santiago, a Simón y a los demás que en el Evangelio se llaman hermanos y hermanas del Salvador, no hicieron reflexión a que la madre de esos parientes de Cristo vivía todavía en tiempo de la pasión, y que ésta se decía también hermana de la Santísima Virgen por la costumbre tan sabida de los judíos, entre los cuales se trataban de hermanos los parientes más inmediatos. celebróse en Jerusalén el purísimo desposorio, en el cual, como se explica el célebre sabio Gerson, no tanto fueron dos esposos cuanto dos virginidades las que contrajeron matrimonio. No hubo ni habrá en el mundo matrimonio más feliz, porque ni le hubo ni le habrá más santo, y si María recibió en José un custodio y un protector de su virginidad y de su honor, José recibió en María la dignidad más augusta que puede imaginarse en la tierra siendo esposo suyo, como exclama San Juan Damasceno. Santo Tomás es del sentir que, inmediatamente después de los desposorios, hicieron los dos santísimos esposos de común consentimiento voto de perpetua castidad, pareciéndole que dos personas tan santas no podían dispensarse en un acto de religión tan perfecto. A pocos días de desposados se apareció el ángel San Gabriel a la Virgen María en su humilde pobre casa de Nazaret. Y habiéndola saludado en términos de profunda veneración por la dignidad de madre de Dios, al cual sabía el celestial paraninfo que dentro de un instante había de ser elevada, la descubrió todo el misterio de la encarnación, intimándola que aquel Dios que quería hacerse hombre para redimir al género humano, la había escogido para madre suya. Vivía San José con la Virgen más como ángel que como hombre, y verosímilmente quiso el Señor que ignorase lo que pasaba para que su misma duda fuese una sensible prueba de la concepción del Salvador, y de la virginidad de la Madre. Esta se guardaba bien de descubrir a su casto esposo el misterio, que el Espíritu Santo quería reservado hasta su tiempo, cuando el mismo José advirtió el preñado de la purísima esposa. El superior concepto que tenía de su elevada santidad, no le permitía admitir ni aun la más leve sospecha que manchase su reputación. Y antes se inclinó a creer que era sin duda aquella doncella de quien decía Isaías que había de nacer el Salvador. En efecto, lo creyó así, dice San Bernardo, y movido de aquella especie de humildad y de respeto, que andando el tiempo obligó a decir a San Pedro, Señor, apartaos de mí, porque soy un gran pecador, pensó José en dejar a su esposa María. Añade el doctor Melifluo, esta no es sentencia particular mía, es la común de los santos padres. No sabía el casto esposo a qué partido determinarse, apartarse de ella era desacreditarla, y quedarse en su compañía era presumir mucho de sí, teniéndose por digno de merecerla. En esta perplejidad se le apareció un ángel en sueños, y le dijo, José, acuérdate que eres de la casa de David, y que de ella ha de nacer el Mesías prometido. No temas, ni pienses en dejar la compañía de tu esposa, es cierto que está preñada. Pero el hijo que tiene en sus entrañas fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque es el Salvador del mundo, unigénito del Eterno Padre, y el prometido Mesías. Dios te ha escogido para ser su tutor y su nutricio, y en este sentido Padre suyo. No receles pues, el quedarte con María, porque sobre estar destinado para guarda fiel de su virginidad y de su honor, si se quedara sin esposo, no podría ser madre sin detrimento de su reputación pondrás el nombre de Jesús al infante que naciere, para dar a entender a los mortales que éste es el que viene a redimirlos y a salvarlos, ofreciéndose en sacrificio por los pecados de los hombres. Instruido ya José del mayor de todos los misterios, comenzó desde aquel punto a mirar a la Virgen como a madre del Redentor, creciendo en él la respetuosa veneración con la ternura. San Buenaventura es del sentir que la acompañó en la jornada que hizo para visitar a su prima Santa Isabel, y a la verdad, no parece verosímil que hubiese dejado ir sola a la Santísima Virgen en un viaje tan dilatado y tan penoso. Cerca de seis meses después se vio precisado San José a pasar a Belén con la Santísima Virgen, en virtud del decreto que publicó el emperador César Augusto, mandando registrar los nombres de todos los vasallos de su imperio, para registrar el suyo en aquella ciudad, donde estaba el solar de la casa de David, cuyo descendiente era. Así sonaba en el designio de los hombres pero en el intento del cielo iba a aquel lugar para que María diese a luz en el albergo encarnado y al Mesías prometido, como lo tenían vaticinado los profetas. Padeció José en Belén todo el dolor y amargura que podía padecer un corazón tan grande y tierno como el suyo, porque después de recorridas todas las posadas, y desechado con desprecio de ellas, no tuvo otro albergue donde recogerse con su adorada esposa, y con la divina prenda que ésta traía en sus entrañas, que las ruinas de una humilde casa destinada únicamente para establo de bestias. Adoró los secretos de la Divina Providencia, y se rindió con profundo silencio a sus soberanas disposiciones. En este indecente lugar vio nacer en la mitad de la noche al Salvador del linaje humano. Pero, ¿cuáles fueron los extraordinarios favores, cuáles las interiores dulzuras con que el divino infante colmó el alma de San José, a quien miraba y amaba como a un padre? No fue menos sensible el gozo de nuestro santo cuando vio llegar aquella dichosa tropa de pastores, que enviaba el cielo a adorar al Salvador. Ni sirvió de menor motivo a su gozosa admiración la venida de los magos pocos días después, viendo que se movían del oriente tres monarcas para tributar rendimientos al que, desconocido en su misma patria, y desechado de los suyos, se había visto reducido a nacer en un establo. Cuarenta días después del nacimiento del niño Jesús. Tuvo San José la dicha y el consuelo de conducirle al Templo de Jerusalén, siendo testigo ocular de las maravillas que pasaron en él. Pero apenas dio la vuelta a Belén, cuando un ángel le advirtió el impío intento que tenía Herodes de quitar la vida al divino infante, ordenándole que se retirase a Egipto con el hijo y con la madre. No difirió un punto el obedecer, en virtud de aquella perfecta sumisión que profesaba las disposiciones de la Divina Providencia y sin dar lugar a vanos discursos ni cavilaciones de la prudencia humana, partió al instante para Egipto, donde permaneció hasta que, muerto Herodes, volvió a aparecérsele el ángel del Señor, y le ordenó que con el Hijo y con la Madre se restituyese a Palestina. El Evangelio da bastante fundamento para creer que San José pensaba fijar su morada en Jerusalén o en Belén, como en lugares oportunos para la educación del Mesías, pero reparando que aquellas dos ciudades estaban sujetas a la dominación de Arquelao, hijo de Herodes, y temiendo que el nuevo rey heredase la desconfianza y la crueldad de su padre, se retiró con aviso del cielo a Nazaret. Allí había hecho menos ruido el nacimiento del Salvador, y no había tanto que temer por ser el mismo San José más conocido. En esta afortunada ciudad vivía aquella santa familia, la más augusta y la más respetable que hubo ni de haber jamás en el mundo, en una condición verdaderamente oscura y desconocida, sustentando San José y su esposa al niño Jesús con el trabajo de sus manos y obedeciendo el divino niño a San José como padre suyo. Siendo San José religiosamente observante de la ley, inviolablemente iba todos los años a Jerusalén en compañía de la Santísima Virgen para celebrar la Pascua, y habiendo llevado consigo al niño Jesús, cuando ya había cumplido doce años, al volverse a Nazaret le echaron de menos. Es indecible la aflicción y la inquietud de la Virgen y de San José los tres días que le anduvieron buscando. Habiéndole hallado finalmente en el templo en medio de los doctores, no se pudieron contener sin quejarse amorosamente del dolor y de la pesadumbre que les había causado con su ausencia. Hijo mío, tu padre y yo te hemos andado buscando, le dijo la Santísima Virgen, pero con la respuesta del Salvador se les enjugaron las lágrimas, y comprendieron el misterio. El Evangelio nada más nos dice de San José, sino que, vuelto a Nazaret, el niño Jesús le obedecía. Pero, ¿qué cosa más grande? ni que fuese capaz de hacernos concebir mayor idea del extraordinario mérito y de la eminente santidad de San José, nos pudiera decir, exclama el sabio Gerson, que asegurarnos que el Hijo de Dios le obedeció, le amó, le estimó, y le honró como padre suyo? Vivió después algunos años San José retirado y desconocido en compañía de la Virgen y del Salvador. Ninguna familia poseyó más ricos tesoros. ¿Cuál otra cosa se puede imaginar más santa? más perfecta ni más digna de nuestro culto. No se sabe de fijo el año en que murió este santo patriarca, pero se cree con bastante probabilidad que ya había muerto cuando el Salvador del mundo comenzó a predicar. Lo que parece seguro es, que si San José viviera cuando murió el Salvador, no hubiera este encomendado su madre al evangelista San Juan poco antes de expirar. Es fácil comprender cuán preciosa sería la muerte de este gran santo a quien el Hijo de Dios quiso excusar el dolor que le causaría la suya. ¡Qué muerte más dulce, qué muerte más preciosa en los ojos del Señor, qué muerte más santa, que la del que mereció tener a su cabecera al mismo Jesucristo! Ser asistido por la Santísima Virgen hasta que expiró dulcemente en manos del Hijo y de la Madre. ¡Qué multitud de espíritus celestiales no acompañarían aquella bendita alma, hasta dejarla depositada en el seno de los padres! Es cierto que cuando Cristo resucitó resucitaron también muchos santos, y piadosamente se cree que San José fue de este número, porque no es verosímil que habiendo hecho el Señor tantos milagros, para descubrir y para exponer al culto de los fieles las reliquias de tantos santos, hubiese querido privar de esta honra a las de San José, si su sagrado cuerpo hubiera quedado en la tierra. Aunque la Iglesia profesó siempre singular veneración a este gran santo. Con todo eso no fue tan público su culto en aquellos siglos llenos de tinieblas y poco tranquilos, en que solo el nombre de Padre de Jesucristo pudiera hacer en los gentiles impresión menos ventajosa hacia el cristianismo, y servir de pretexto a los herejes que negaban su divinidad. Hasta que gozó de paz la Iglesia no comenzó a hacerse familiar a los fieles la devoción de San José. Hallase su nombre a los 19 de marzo en los martirologios latinos escritos hace más de 800 años y aún es más antigua su fiesta en la Iglesia griega. Los magníficos elogios que el sabio francés Gerson, canciller de la Universidad de París, hizo de San José en el concilio de Constancia, y lo que dice de la confianza que todos los fieles deben tener en la poderosa intercesión de este gran santo, acreditan su devoción y su piedad. Escribió diferentes cartas para que se celebrase con mayor solemnidad la fiesta de San José. La primera fue dirigida al duque de Berry en el año de 1413, la segunda al chantre de la iglesia de Chartre, y la tercera a todas las iglesias. Gregorio XV y Urbano VII la hicieron fiesta de precepto, prohibiendo en ella las obras serviles y las funciones públicas de los tribunales. No hay religión alguna en la iglesia de Dios que no profese particular devoción a San José, no hay cristiano que no tenga en este gran patriarca una tierna y amorosa confianza. Los muchos milagros que obra el Señor por su intercesión en toda la cristiandad, y los singulares favores que experimentan todos los que le invocan, muestran visiblemente que nada niega el Salvador al que siempre amó como a un padre, y al que quiere que nosotros honremos como a tal. Pero lo que más ha contribuido en estos últimos tiempos a promover la devoción de San José, fue la singularísima que le profesó Santa Teresa de Jesús, dejándosela como en herencia a sus hijos y a sus hijas, en quienes vive hoy con toda edificación el espíritu y la piedad de su santa madre. En el capítulo sexto de su vida dice lo siguiente. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Vi claro que, tanto de esta necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el alma, este padre y señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. A otros santos parece les dio el Señor la gracia para socorrer en una necesidad, mas este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Y qué quiere el Señor darnos a entender que, así como le fue sujeto en la tierra y tenía el nombre de Padre, y siendo su tutor le podía mandar, así en el cielo nuestro Señor hace cuanto le pide. Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía que se encomendasen a Él, también por experiencia. Y aún hay muchas que han comenzado a tenerle devoción, habiendo experimentado esta verdad. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota, y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Creo que ya hace algunos años que el día de su fiesta le pido una cosa y siempre la veo cumplida, si la petición va algo torcida, en la endereza para más bien mío. Solo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no lo creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca, y tenerle devoción. En especial, personas de oración siempre le habían de ser aficionadas. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro, y no errará en el camino. Hasta aquí son palabras de Santa Teresa. En muchas iglesias se celebra con grande solemnidad el día 22 de enero, la fiesta de los desposorios de San José con la Santísima Virgen, y ya en el siglo XIV se celebraba en la iglesia esta festividad. Hay en varias partes fundadas muchas congregaciones y cofradías con el título de San José para asistir a los agonizantes. Y qué santo más poderoso para ayudarnos en aquel crítico momento. En la Santa Capilla de Chamberi se muestra un báculo ricamente engastado, que se dice por piadosa tradición haber sido de San José, y en Perusa de Italia se venera el anillo de sus santos desposorios, acreditando al parecer la verdad de esta reliquia, los favores que cada día se reciben del cielo por la devoción a ella. Propósitos 1. Siendo tan provechosa para nosotros la protección de los santos, no es razón mirarla con indiferencia. Si tanto apreciamos y aún cultivamos la gracia de los que están cerca del príncipe, y le deben su confianza, ¿con qué afán debemos aspirar a merecer la protección de los que están más elevados en la gloria? Pues, son más válidos, tienen mayor poder con Dios. Infiere de aquí la devoción que debes profesar a San José. ¿Qué santo más poderoso con Cristo y con la Virgen que quien en cierto sentido verdadero, fue padre del uno y esposo de la otra, quien huyendo a Egipto salvó, por decirlo así, al mismo Salvador. Confía en la poderosa intercesión de este gran santo, pero no omitas diligencia alguna para merecerla. Ningún año dejes de confesar y comulgar el día de esta festividad, solemnízala con tu familia. Invócale cada día con alguna oración particular. Tómale por tu abogado para toda la vida. En las horas encontrarás muchas oraciones en reverencia de San José, rézalas todos los días si puedes hacerlo buenamente, y cuando no, a lo menos no dejes de rezarlas los miércoles de cada semana, por ser este el día que parece haber consagrado a San José la devoción de los fieles. Apenas habrá lugar donde no haya alguna iglesia, o a lo menos alguna capilla dedicada a San José. Los carmelitas y las carmelitas descalzas, animados con el espíritu de su Santa Madre, celebran en todas partes con mucha solemnidad la fiesta del Santo Patriarca, procura asistir a ella y ganar las indulgencias concedidas a los que visitan sus iglesias. Ten en tu cuarto la imagen de San José, y escógele por particular protector de tu familia, inspirando continuamente a tus criados, a tus hijos y a los que están a tu cargo una entera confianza, tierna devoción y respeto singular a San José. 2. No hay en el mundo estado ni condición que no pueda y aún deba tomarle por su protector. Los grandes, porque fue de sangre real, los casados, porque también lo fue con la Santísima Virgen, los pobres artesanos, porque fue un pobre carpintero. Los mendigos y despreciados hallarán en él un verdadero padre. Los caminantes experimentarán su protección en sus viajes, cuyas incomodidades y peligros experimentó el mismo santo en los que hizo a Egipto y a Nazaret por lo que toca a la vida interior, a la verdadera devoción y a la castidad, se puede decir que San José fue el modelo de los que la profesan. ¿Y qué devoción no deben tener a este gran santo todas las personas religiosas? Finalmente, San José es abogado especial de la buena muerte, habiéndose fundado con autoridad apostólica debajo de su nombre y protección muchas piadosas congregaciones y cofradías, para ayudar a los moribundos en aquel momento crítico. Procura alistarte en alguna de ellas, y cumplir exactamente con sus obligaciones. La buena muerte es la obra máxima de toda la vida. ¿En qué otra hora necesitamos mayores auxilios? Hay que consuelo haberlos merecido para entonces, por medio de una tierna devoción con este gran santo, que hace sentir siempre los efectos de su poderosa protección en aquella postrera hora. Pide a Dios todos los días la gracia final, y pídesela por intercesión de San José. Y hasta aquí lo referido por el padre Juan Croiset, de la Compañía de Jesús, en su obra, Año Cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, tomo tercero. Notas sobre el padre Juan Croiset. El padre Juan Croiset, 1656 a 1738, fue un humilde sacerdote de la Compañía de Jesús, dotado de grandes virtudes. Es menester destacar su estrecha conexión con la humilde religiosa de la Orden de la Visitación. Santa Margarita María de Alacoque. Por petición de la Santa, publicaría el libro La devoción al Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo en 1689. También publicó una biografía de Santa Margarita María de Alacoque en 1691. La obra más difundida del Padre Cruasete es su exposición del calendario romano general, que incluye un extenso santoral con anécdotas geográficas, denominado El año cristiano que es precisamente la obra utilizada en este audio vídeo. Otras de sus obras son, Libro de las ilusiones del corazón, o ilusiones espirituales, y, paralelo de las costumbres de este siglo y la moral de Jesucristo. Oración a San José. O custodio y padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas, la misma inocencia Cristo Jesús, y la Virgen de las vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María,